Esta tarde tropezado con un gato azul aprovechaba su puse, las calles vacías y el silencio de los neones, miraba a un árbol casi apagado y a una estrella sumamente triste. Quiero recordar que luego te miró a ti, aunque no estabas, y te susurró algo con su luz. Solo sé que volví empapado de esperanza.